tardes mis amigas, les habla Tiffany en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer con esta herramienta que se llama el Wiro un espiral un anillo de espiral vamos a tomar la herramienta en la medida que queramos en este escogí el tercero que es un poquito grande y estoy enrollando para hacer mi para hacer mi, mi espiral, resorte o churrito, como le dice, Aquí está, hecho. Como lo ven, lo voy a retirar de mi herramienta. Lo retiro y me aseguro de que esté bien, lo voy a introducir, voy a tomar mi mandril donde ya tengo la base para este anillo preparada previamente. procedo a introducir mi churrito en el alambre que estoy estirando que va a formar parte de la base de nuestro anillo si tienen preguntas me las dejan en los comentarios y yo con gusto se las voy a responder les voy a dejar otro videito por algún lado aquí arriba recuerden que los links hacia mis redes sociales están siempre en la cajita de descripción si no están en este video porque no me dio tiempo a ponerlos les voy a pedir que Chequen mis otros videos y ahí seguramente están. Este, Por favor, la forma que yo tengo de saber es por medio de sus comentarios. Así que déjenme saber si les gustó. Si quieren más tutoriales como este, si quieren algún en vivo, síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook. También apóyenme si desean con sus donaciones para poder bajar videos en mi Patreon. Y en mi Buy Me a Coffee por donaciones ahí les dejo el link en la cajita para que apoyen mi canal y pueda comprar una cámara ya que todavía grabo con el teléfono. Muchísimas gracias y estoy a su servicio. Me dejan saber si quieren que les haga más tutoriales y les enseñe el próximo video. Voy a estar haciendo unos aros de alambrismo con cuadrado que están hermosos Es todo lo que yo esperaba, a veces más. Uno de los que trabajaba más duro entre ellos era un nuevo converso, Brigham Young. José explica con sencillez cosas que yo nunca había entendido. ¡Buen día, Brigham! José, José empezó a confiar en las destrezas de Brigham como constructor y reconoció el crecimiento de su fe. Este debe ser nuestro mejor trabajo, Brigham. Para el Señor lo mejor. No solo le edificamos un templo a Él, Él nos edifica a nosotros. Hermanos, en este video, al final José Smith le dice a Brigham, no solamente estamos edificando un templo, lo cual era una eh, tarea, una labor bastante grande, para un, un pueblo sin dinero sin, sin recursos José Smith le dice No estamos solamente edificando una casa Al Señor Él nos está edificando a nosotros Y Antes de terminar hermanos Con esto en mente Y con esa pregunta de lo que ¿Por qué, ¿por qué hacemos todo esto? Si Dios sabe que tal vez Los planes que Él tiene para nosotros Son diferentes Quisiera terminar con una parábola Uh, o un cuento que escuché por ahí, no está en la Biblia, más se llama la parábola del carpintero, y tal vez ustedes la conocen. Eh, dice esta parábola que había un carpintero que tra había trabajado para el mismo jefe por años, por 30 años, y estaba listo para jubilarse. Él habla con su jefe y le dice, creo que el tiempo ha llegado y me voy a retirar, me voy a jubilar. El jefe, un poco triste por saber lo bueno que ha sido este carpintero, le dice, ok, uh, te voy a pedir un último proyecto. Quiero que construyas una casa en este lugar que es muy bonito y que necesito realmente terminarla. Te voy a dar un bono de, no sé, 10 mil dólares uh, para, que, para que lo termines y por favor, Uh, hazlo. El dueño se va le dice no escatimes en, en, en, eh, eh, en los materiales, hazlo bien, es el último proyecto que te voy a pedir. El carpintero dice bueno me quiero jubilar sin embargo uh, lo voy a hacer. Empieza con la casa, ve los planos, empieza con todo lo bonito que empieza a trabajar, sin embargo se da cuenta que el proyecto es muy grande y el carpintero ya estando cansado después de haber trabajado tanto tiempo y pensando, bueno, solamente me dieron 10 mil dólares. Yo pensé que me iban a dar algo más y ahora tengo que terminar este proyecto tan grande que me pidió. Él empieza tal vez a ahorrarse el trabajo, empieza a, a, a usar, este, no sé, empieza a, a no hacer las cosas tan bien, las empieza a hacer rápido. Usa atajos para llegar a donde quiere al, al producto final. Y bueno, al terminar la casa, le llama al dueño, la termina, tal vez no tan bien como hubiera podido hacerla porque ya estaba cansado. Y el dueño viene, la ve, la inspecciona y dice: Oh, qué bien, está muy bien. Y le entrega las llaves al carpintero y le dice: Este es tu bono o bonificación de jubilación, disfrútala el carpintero se siente mal porque él dice bueno si yo hubiera sabido que era para mí tal vez lo hubiera hecho mejor y con ese pensamiento si yo hubiera sabido que era para mí les hago la misma pregunta que hace rato ustedes creen hermanos que cuando el Señor nos da todas estas cosas para que nosotros seamos los mayordomos sobre esto para que, todas, para que las cosas que Él nos da que son suyas que nosotros las administremos ¿ustedes creen que es para Él? en realidad no déjenme decirles que todo lo que Él nos da es para nosotros así que no usemos atajos para llegar a donde, a donde queremos pensemos en todas las cosas que se nos han dado si ahora regresamos a la parábola de los talentos, se van a dar cuenta que el Señor, cuando nosotros vamos a estar bien emocionados y decirle, Señor, aquí es lo que, te, lo que yo hice, el Señor va a decir, todo eso que lograste es para tu beneficio. Pensemos en un llamamiento. Cuando nosotros decimos, Obispo, aquí estoy listo, y el Señor nos llama, él es para bendecir la vida de otras personas y esa satisfacción hermanos será para nosotros el Señor al parecer nos pide mucho, sin embargo toda la satisfacción o todo lo que logramos aquí se nos va a dar multiplicado un millón de veces más, pensemos en nuestros hijos nuestros hijos no son suyos o no son nuestros, perdón son de Dios y el Señor nos ha dado a nuestra familia, a nuestros hijos, para que nosotros ejerzamos nuestra mayordomía. Si pensamos que nuestros hijos son de Él y los tenemos prestados y que tenemos que entregarle cuentas a Dios en algún momento de ellos, se dan cuenta cómo nos esforzaremos tal vez más para indicarles, para ayudarles y cuando el momento pero lo más bonito es que cuando el momento llegue de decirle Padre esto es lo que logré con mi hijo. Con ¿Qué mi pasa, hija. amor? ¿Te gustó? A mí también. Sí, el, el crimen. Uh -huh. Pero lo único que, que, ah, que, que salió poquito. Sí, pero estaba Estoy haciendo un más. anillo, pa. Okay, toda toda las toda enseñanzas que Ok, ahí está todo el. Que les diste es porque ahora ustedes son una familia eterna hermanos y hermanas, el nosotros poder ser mayordomos de todas las cosas que Dios nos da, es para que en algún momento podamos decirle a Dios, esto es lo que logré con lo que tú me diste. Y así como con el buen siervo fiel, va a decir, es tuyo. Nosotros creemos que estamos trabajando para Él para ganarnos, para ganarnos la exaltación. Y en realidad, hermanos, lo único que estamos haciendo al ser mayordomos de cualquier cosa que Él nos da es que estamos aprendiendo cómo en algún día nosotros podremos crear mundos. Todo esto que hacemos es un aprendizaje para nosotros. Dios ya lo pasó, Dios ya lo sabe todo. Dios eh, sería muy fácil para Él decirnos dónde vamos a estar todo lo que hacemos es para nuestro propio bien y para que nosotros aprendamos Dios vive Jesucristo nos ama y el ser un mayordomo de las cosas que recibimos no es otra cosa hermanos más que saber que Dios nos permite y nos da la oportunidad de aprender a cómo regresar con él y cómo vivir y comportarnos delante de él una vez que regresemos a su presencia. Dios vive, Él nos ama, Jesucristo dio su vida por nosotros y estoy muy agradecido por ese sacrificio, que podamos ejercer nuestras mayordomías en cualquiera que sea, en los bienes que tengamos, en nuestros talentos, en nuestros llamamientos, con nuestra familia, porque en algún momento Él nos dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra. En el reposo de tu Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Enrosco mi metal alrededor de la base para formar mi anillo de espiral. aquí tenemos nuestro anillo ya casi terminado les voy a mostrar cómo nos ha quedado los últimos ajustes lo probamos este es tipo un nudito les voy a mostrar otro modelo que es el que a mí más me gusta el siguiente aquí ya nuestro anillo terminado que voy a estar enseñándoles próximamente en un tutorial más detallado. Miren qué belleza nos ha quedado. Comenten, suscriban, compartan, activen la campana. Pónganme los comentarios, síganme en mis redes, apoyen mi Patreon. coméntenme qué les pareció este anillo. Y voy a estar...